Hoy nos va a ser battle. Ta ta tan. Ta ta tan. el Año Nuevo es mejor, en Rusia o en España? España. ¿No, a por Da, Sí, Yo creo que la Navidad y el Año Nuevo la celebración me refiero en Rusia es mejor. Sinceramente, no sé cómo es en Rusia, pero en España es un evento que solo ocurre una vez al año. Oh, no me digas. Sí, porque, por ejemplo, ves a primos que no habías visto nunca, conoces siempre gente de la familia nueva, que es algo muy normal en esa época. También bueno, comes claro. mucho, el mantel suele ser rojo o con cosas navideñas, bueno, nosotros normalmente sí. En casa de mi abuela siempre íbamos la mitad, el 50% bien vestidos, y la 50% mitad de en chándal. años esperando que cuando Eduardo... Acabe. Te toca. Sí, estás seguro. Has terminado. Bueno, yo creo que la Navidad y la celebración del Año Nuevo en Rusia mejor fin. ¿Pero por qué? ¿Qué hacéis? <risa> bueno, hacemos muchas cosas. Comemos muchísimo. En plan, mucho, mucho, mucho. Además, es una gran fiesta. Así, con fuegos artificiales. Siempre así en mi barrio. Uh, luego, no sé qué. Pero la gran cosa es que en Rusia... Bueno, casi todos los días, todos son muy serios, ¿no? Y solo en esta fiesta sonríen todos. Pasas por la calle y te dicen Una pregunta. felicidades, felicidades, felicidades. ¿De qué fiesta estamos hablando? ¿Del 25 o del 1? <risa> bueno, es lo mismo, digo, pues vale. las fiestas navideñas. Venga. Ok, aquí en España se suele hacer el amigo invisible. Pones los nombres de la gente que va a ir a la cena en un bote secreto y cada persona coge un papelito con un nombre entonces tienes que ver quién te ha tocado pero no lo puede saber nadie más y entonces le haces un regalo a esa persona y esa persona el día en el que se abre tiene que adivinar quién le ha hecho el regalo, por eso se llama amigo invisible vale, pues en Rusia ¿qué tenemos? ¿Tenemos, tenemos, por ejemplo, hay platos en Rusia que se cocinan casi, no sé, casi siempre solo este día Solo, en España por ejemplo no existe ningún plato, así que lo cocinas solo este día Claro que no, porque cocinan todos los platos que hay en la carta española Por eso las mesas son muy largas no, y no, nunca no, te no, acaba no, la no, comida no. De hecho se cocina tanto que tienes para ese día, para el siguiente Mentira. Te sobran cosas que si duran pueden Mentira. ser para el año nuevo Mentira. y no para el día de reyes que sí. Mentira, porque el año pasado no sobró nada Entonces esa no fue una cena española Vale, hace dos años tampoco Esa tampoco lo fue Vale, hace tres años tampoco. Oye, no te vayas de lista. Vale, porque hace tres años estuvimos en Madrid, en la plaza. Es verdad, lo recomiendo solo hacer una vez en la vida. Más no. Yo no lo recomiendo... Bueno, es una experiencia Cuidado. muy interesante. Cuidado. Es una experiencia interesante pasar toda la noche en la plaza de Madrid. Madrid, importante decirlo como los de Madrid. Madrid. Madrid, ya, pasar toda la noche ahí, celebrar la noche vieja, ahí comer uvas y luego no entiendes si has comido las uvas. Es verdad, porque Justo aunque parezca hora, mentira, no? no se oyen las campanadas. No, no Entonces se tú nada. las comes y dices, bueno, yo las como, da igual, supongo <risa> que ya es año nuevo, porque oigo a toda la gente gritar. Y quiero irme a casa. Bueno, al final, ¿quién gana? ¿Y yo. ¿Por qué? Bueno, porque somos... Mucho wow. Además tenemos nieve. Es verdad, los rusos molamos oh. porque tienen nieve ya está. Ya está. Hay trineos y osos y cosas. Uh, gracias por mirar el vídeo. en canal. Lo he dicho bien. Sí. Ole. like <risa> y Da. da